Soy Real Manguer y ahora les quiero mostrar la forma muy sencilla de cómo actualizarse a Windows 11, Bueno en este momento apenas se está actualizando solo que les quiero mostrar como hice. Yo lo que vine lo que hice fue lo siguiente, me vine aquí, me voy a configuración. Aquí en configuración le di en actualización y seguridad. Luego como acá no en, en, en, en esta opción no me, sale, no me salía la. Actualización de Windows 11, miren que aquí se está descargando ¿no? Lo que hice fue venirme aquí A esta opción Y lo que hice fue inscribir mi cuenta Y va Aquí una vez la inscribí Para inscribirla simplemente eh, siguen los pasos, sale la opción Vincular una cuenta, la vinculan Pone su contraseña Una cuenta de Hotmail, tiene que ser de Hotmail eh, la vinculan, una vez la vinculan eh, ahí mismo no les va a funcionar, Deben, tienen que esperar unas 2 tres 3 horas yo esperé ese lazo de tiempo porque al principio les va a salir que no se puede después que la vinculan la registran, hacen ello una vez que lo hagan eh, esperan y luego in inciden, insisten otra vez por acá cuando lo hagan eh, les va a funcionar de una vez a la primera, porque ya está registrada y luego eh, que la registren y tomen la primera opción, mira la opción que yo tome canal de desarrollo les van a salir tres opciones, yo tome la primera y una vez hagan hecho se vienen aquí perdón, se vienen a, aquí a Windows Update y cuando busquen la actualización no les va a salir, tienen que reiniciar el equipo y una vez lo reinician, le dan buscar actualización nuevamente y les va a salir esto que me salió a mí aquí. Y comenzará a descargar Windows 11. Miren que aquí me está descargando, ya van un 5%. Esta opción de acá va en 46%. Y esperan ello y listo. Miren que ya se está actualizando, o sea que pronto saldré de la versión Windows 10, que es la que tengo en este momento. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Solo quería darles esos tres pasos para que lo puedan hacer así como lo hice yo. Hasta la próxima. Chao. Ah, lo otro que les quería decir: que no olviden que tiene que sacar una cuenta de Hotmail. Es muy sencillo hacerlo. A ah, la verdad, es muy sencillo. Solo quería darles una idea para que lo hagan así mismo. Hasta la próxima. Y chao.